Adelante. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y gracias a la persona que cada día se dan cita con toda la programación que ha preparado para ustedes el medio Telenor. En esta ocasión nos encontramos en el mercado municipal donde de tempranas horas de este lunes, cientos de personas han acudido a realizar las compras de los productos básicos para la tradicional cena navideña de este 24 de diciembre. Repetimos, cientos y cientos de personas se han dado cita al mercado municipal de San Francisco de Macorís... Para para realizar la compra de los productos básicos de la tradicional cena navideña. Y en esta ocasión vamos a hablar con un caballero, ¿cuál es su nombre? Joel. Joel, ¿qué tiempo llevas trabajando aquí? Yo mínimo, tengo más de 10 años aquí. ¿Y cómo han visto las ventas? O? ¿Cómo han estado? No, la venta ahora mismo está media lenta, tú sabes. Vamos para ahí la tarde y mañana, pero la verdura está barata ahora. Está barata. No, no, a mitad de precio está hoy. ¿A mitad de precio? ¿no? Claro. Pues la mayoría del agua. La venta se ha habido como nunca ahora. Hay mucha venta. ¿Hay mucha venta? está barata. No, está barata. No hay nada caro ahora. Bien, ahí escucharon las declaraciones de una persona que lleva ya 10 años, según lo que ha expresado, trabajando en este mercado municipal de San Francisco de Macorís. Y vamos a seguir caminando para preguntar a ver qué tan económico están... Los precios de los vegetales Por acá vamos a conversar con el caballero Caballero, su nombre Jesús Ramón Rosario Primeramente que todo Dios me le bendiga a todos Gracias Jesús Ramón Jesús Ramón, ¿qué precios tienen los vegetales? El, el, los pepinos, el ají, el tomate, repollo Mira, el repollo está entre 60 y 70 pesos La selección está a 80 pesos El pepino está a 10 pesos Y a 15 pesos dependiendo del tamaño ...lo agitan a 30 pesos la libra... ...y a veces dependiendo de la calidad... ...está 20 y 25 pesos se consigue... ...la lechuga está a 20 pesos... ...la zanahoria está a 30 pesos... ...que otro año se vendía hasta 80 y 60 pesos... ...este año los vegetales están... ...por un precio tú sabes mínimo... ...diferente a los otros años... ...hay una máxima producción gracias Señor... ¿Y la venta Todavía no ha comenzado... ...porque ahora es comenzando a arreglar la venta ...que Dios me le bendiga a todos y estamos a la orden... Bien, ahí escucharon las declaraciones... De Jesús Dice que los vegetales están a un precio totalmente increíble Y recordarles a todas las personas que nos, nos sintonicen A través del portal digital Telenor.com.do eh, Y seguimos acá en el mercado municipal eh, Totalmente en vivo señora eh, Para el canal 10 de Telenor Dama, ¿cómo ha visto los precios en la mañana de hoy en el mercado municipal? Está mejor, está muy bueno Sí, está mejor por ahora o sí. ¿Qué está barato? Ajá. La papa, la cebolla, está un poco más barata. ¿Y así? ¿Y qué está caro? Estoy llegando ahora. Bien, ahí pudieron observar lo que se está viviendo en estos precisos momentos en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde se ha empezado ya a motorizar la venta de los productos eh, de primera necesidad debido a la tradicional cena navideña, la cual eh, se celebra tradicionalmente cada 24 de diciembre en gran parte del mundo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.